Hace ya más de tres años que desde el Ayuntamiento de Móstoles cedimos de forma completamente gratuita esta parcela a la Comunidad de Madrid... ...para la construcción de un centro de salud de atención primaria que diese servicio a todas las vecinas y vecinos del barrio del Pau 4. Este barrio tiene casi 15.000 habitantes, 15.000 habitantes que en plena pandemia no disfrutan todavía de su centro de salud provocando una saturación sin nombre en el centro de salud más cercano, que está bastante lejos de aquí. Le pedimos a la Comunidad de Madrid que cumpla, que se deje de proyectos faraónicos y construya los centros de salud que necesitamos en los barrios de la región, como este del Pau 4 que lleva ya demasiados años esperando. Lo necesitamos.